¿Es cierto que la astronomía ha descubierto el signo que hace trece? Otra de las uh, cuestiones que ahora ya está medio borrada un poco, no se usa mucho, pero hace unos años uh, se me echaron encima muchos conocidos uh, al hablar de que, como salió por la televisión, que los astrónomos habían descubierto la trece, el treceavo signo, que en realidad no habían doce signos sino trece, y que por lo tanto toda la astrología está montada en algo falso, pues, bueno tuve que incluso escribir varios uh, artículos en diferentes medios para intentar hacer entender eso no lo conseguí evidentemente además hay la parte interesada de, de los astrónomos los científicos que quieren hundir la astrología sí o sí entonces uh, si ¿sí sigue sacando de cuando en cuando este tema no hay 12 signos porque como he comentado en la, en la gota de sabiduría anterior los signos son 12 divisiones del círculo zodiacal que tienen un nombre, pero son divisiones temporales, de los, 10, bueno, de los uh, 360 grados hay 30 grados para cada uno de los signos, en cambio las constelaciones son estrellas que no tienen nada que ver entre sí, visualmente desde aquí parece que están conectadas, pero nada más, y que además esas constelaciones, unas son muy largas, muy grandes, pueden tener más de 60 grados, y otras pueden tener uh, menos incluso de 30, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí es cierto es que la astronomía es la que da nombre, a las constelaciones, por etiquetarlas, por poder cartografiar y para poder tener un mapa del cielo, por tanto es correcto, lo hacen bien, ¿no? Le dieron desde hace tiempo nombre a las constelaciones. Primero fue algo popular, más adelante la ciencia se ocupó y empezó a dar nuevos nombres de constelaciones que la mayoría de la gente no conoce, todo el mundo ha oído hablar de la osa mayor, pero del sextante o de Karina o, o, o del reloj, que son constelaciones que existen, ¿vale? dadas por los astrónomos en, el, en los diferentes siglos. Y actualmente, hace poco, un astrónomo decidió que unas de las estrellas que están dentro del zodíaco entre una, un signo y otro, entre Escorpio y Sagitario, en medio había unas estrellas que podían asignarse a la constelación que está por encima, Ofiuco. Entonces, como él decidió que esto se hacía así, y tiene toda la razón de hacerlo si quiere, no, no es más que una convención de mapa, ¿de acuerdo? Se pusieron de acuerdo y entonces resulta que en medio, entre un signo y otro, entre, perdón, una constelación y otra, la constelación de Sagitario y la constelación de Escorpio, aparecía una treceava. ¿Bien? En astronomía sí, como si quieren poner 20. Habrá 32 o 33 o las que les dé la gana. Se pueden dividir como se, como se quiera. Las etiquetas se pueden arrancar y volver a poner con otro nombre. Las constelaciones se han decidido su nombre por los astrónomos y pueden cambiarlas como les dé la gana. Los signos. No son las constelaciones, lo he dicho antes y lo insisto ahora, siguen siendo doce y seguirán siendo doce. Son doce divisiones del zodíaco, del espacio, ¿vale? Incluso del tiempo, puesto que es la vuelta que da la, la Tierra al Sol. ¿vale? Es un tiempo, ¿no? 360 grados, un círculo, pero a la vez son los 365 años de. Perdón, días del año. Entonces, hay 12 signos, seguirán habiendo 12 signos, y la astrología no va a ser afectada por nada de lo que los astrónomos digan. Y al revés tampoco. La, astro la astronomía no se ve afectada por nada de lo que los astrólogos podamos decir. Cada uno son dos ciencias diferentes. Una es más psicología y la otra es ciencia pura, física, de descubrimiento de cómo funcionan los. bueno, uh, el universo físico. Espero que haya servido para entender un poco más. Thank mm -hmm. you.